Lecciones de Un Curso de Milagros con Enseñanzas Profundas de David Hofmeister. y continuamos hoy con la lección número 21. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Esta vez, sin embargo, Además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también periodos específicos de búsqueda mental. Se te exhorta a que lleves a cabo cinco sesiones de práctica de un minuto completo cada una. Inicia las sesiones de práctica repitiendo la idea en tu interior. Luego, Cierra los ojos y busca con minuciosidad en tu mente aquellas situaciones pasadas, presentes o previstas que susciten ira en ti. La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. Trata por lo tanto durante las sesiones de práctica de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideras insignificantes. Recuerda que no conoces realmente ¿Qué es lo que suscita ira en ti? Y nada de lo que puedas creer al respecto tiene significado alguno. Probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras sobre la base falsa de que son más obvias. Esto no es cierto. Es meramente un ejemplo de la creencia de que Ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. Al escudriñar tu mente en busca de todas las formas en que se presentan los pensamientos de ataque, mantén cada uno de ellos presente mientras te dices a ti mismo, Estoy decidido a ver a... nombre de la persona, de otra manera. Estoy decidido a ver una situación específica de otra manera. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, Di lo siguiente. Estoy decidido a ver, y describes la característica precisa, de, nombras a la persona, de otra manera. Y David nos dice. Nuestra dirección hoy es ver el mundo entero de otra manera, diferente del pasado. La lectura en el capítulo 3 de la sección 6, Los juicios y el problema de la autoridad, es muy apropiada para la lección de hoy. Porque en el texto se nos decía y mostraba de manera muy específica que el juzgar obstaculiza el camino al conocimiento, que no podemos conocer nada verdaderamente sin soltar la creencia en el juicio, que juzgar siempre involucra rechazar. Juzgar sin excepciones siempre involucra rechazar. Hoy, si estoy decidido a ver las cosas de otra manera, debo estar abierto a ver que de hecho yo nunca podría haber juzgado realmente a nada ni a nadie. Tengo que estar dispuesto y abierto a que se me muestre, a permitir que se me revele que yo, como un hijo de Dios, soy incapaz de juzgar, que de hecho juzgar es inconcebible. Por lo tanto, juzgar no es un patrón que debo parar en lugar de eso. Es algo que tengo que ver como algo absolutamente inconcebible. Que Dios nunca me daría la capacidad de juzgar, de comparar, de rechazar. Que un hijo de Dios perfecto Nunca podría tener tal capacidad. Y entonces, con la lección de hoy, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Invitamos una visión, la visión de Cristo, la visión de la luz, la cual se nos dio en nuestra creación a la cual aún tenemos pleno acceso, de la cual aún tenemos plena capacidad, porque es nuestra herencia. Y este ver en la luz es nuestra paz, es nuestra comprensión, es nuestra mismísima vida. Así que hoy Oramos por cobrar vida, por regresar a la vida en la conciencia y por dejar a un lado todos los pensamientos tontos de juicio. Oramos por sumergirnos adentro en la visión de Cristo, mucho más allá de todos los pensamientos del pasado y todos los pensamientos del futuro. Descansamos contentos abriéndonos y abriéndonos cada vez más al verdadero ver, a la sabiduría de comprender. Entonces, con todo nuestro corazón, practicamos hoy nuestra lección número 21. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera.